Tercer intento A ver si anda bien esta cagada o no Porque ya tenemos un montón de veces A ver No puede ser posible Mira A ver Por si, por si no lo sabían este se llama Chichillo Super Autopets Otra vez Y bueno el juego se trata Pokémon ya van a ver, de lo Pokémon que se lo solo que un pelisquito más, más largo. Vamos a no quiero usar las chinchillas, oh. dragón con volantes. Al comienzo de la batalla, obtiene un punto de ataque y un punto de salud por aliado por la habilidad. con montaña, está mejor así, ¿verdad? Muy poco, de vida. El primero también. ¿Cuánta suerte? Sí, pero no me interesa. Pepinos culturales. Dos veces perdiendo, perdiendo. Oh, no. Oh. Se... no, no, no, no, no, ¿Sí, no, ¿Sí, no, ¡Ay, ¿Sí, me no? ¿Sí, no? ¿Sí? Esto regalado. A ver. Pues ah. con montaña contra marineros crocantes. ¿Sí? ¿Sí no se ¿Ves que funciona así? Sí. Okay. Oh, no Ay me perdí ¿Pensa en otra cosa? Pero. No. O sea... Tenemos que darle ventaja a los que invocan Es pudo estrategia que juego <tose> Leyendas desconocidas Descon leyendas desconocidas Tengo 26 puntos ah, okay. sí, sí, no. sirvió lo que se dio la, ¿Sí? la lo que muela que el pavo se Y lo tuvimos que haber puesto primero uh, uh, uh. No, lo desmayaron no, no, no, no. Toda la mañana para mí solo bastante. Bueno, no importa, se me olvidó. No. Sí, la marmota estaba al final. Vamos a hacer esto. montañas, alrededor de montañas, luchadores y Esta, esto duró más rápido que la otra vez Bueno, voy a hacer algo